sean bienvenidos a este eh, curso prácticamente de comprobante fiscal digital expedido por internet en esta primera sesión ya les habrán hecho llegar el material y si no ahorita mismo se los hago llegar les ofrezco una disculpa me ganaron los tiempos de hecho lo dividí en dos el día de mañana les voy a estar mandando el otro material me faltan algunas diapositivas por ahí que me interesaría eh, pues tener para explicar eh, aquellos cambios. Los cambios los vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver los cambios en el caso del artículo 29 29 a en esta reforma fiscal 2022. Eso sí lo vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a eh, revisar toda la historia que ha llevado el comprobante fiscal digital a través de todo este tiempo. Para aquellos que a lo mejor no sean contadores, me gustaría saber si en esta sesión tengo alguien que no sea contador alguien que a lo mejor sea eh, el facturista únicamente, pero no tenga estudios en contabilidad. Simplemente recordemos que antes se hacía en papel. Hubo mucha gente que esto eh, no necesitaba tener estudios para hacer un comprobante en ese tiempo. Algo que se llamaba factura, que lo hacíamos en papel, lo escribíamos a puño y letra. Muchas de las veces lo hacían personas que, que no tenían nada que ver o nada relacionado con la contabilidad. Eh, debido a los cambios, pues obviamente eh, tuvieron que aprender muchos de ellos a eh, utilizar software, entre ellos, digo, las marcas más comerciales, Aspel, Compact, Facture, eh, entre un sinfín de marcas que existen para la parte de eh, emisión del comprobante fiscal. Entonces, antes de iniciar, me gustaría, para no caer en un... Eh, en algo que no sea correcto, saber si entre los presentes existe alguien que no sea contador. Por favor, manifieste el día de hoy alguien que no sea contador. Que sea a lo mejor el mismo empresario, puede ser que sea la persona que se dedica a emitir los comprobantes fiscales, o estamos ante contadores al 100%. Me gustaría saberlo, en todos mis eh, cursos eh, de antemano siempre lo pregunto, para manejar otro tipo de lenguaje y, bueno, no enredar a aquel que no tiene conocimientos en el área contable, fiscal, porque entonces eh, no me va a entender. Pero me gustaría saber si en el momento, el día de hoy, tengo a alguien que no sea contador. Creo que todos son contadores, ¿verdad? Veo aquí a Concepción, Minerva, Aldo, que ellos ya los conozco y bueno, pues sé que, que sin lugar a dudas son contadores. Por aquí Carolina, eh, Joel, me imagino que es contador, pues aquí CPC, entonces me doy por entender. Daniel Caballero, que también nos conocemos, Daniel Ira, Daniel Rodríguez, no tengo el gusto, o por lo menos no tuvico. Esteban Elizalde, por supuesto, que está aquí. Manuel Enrique Contreras, que creo que sí recuerdo un poco de ti, eres contador. Maricela Vázquez seguramente contadora, Marta Vázquez, creo que sí, contadora, Martín Castillo, Mavara, sin lugar a dudas, contadora, Mercosur, comercializadora, eh, sería interesante que nos mencionara, puede ser que no sea contadora, eh, Paloma Velázquez, Samuel Andrés, que lo conozco, y Jessica Díaz, creo que la gran mayoría los ubico y sé que son contadores, sin embargo, hay alguien que no sea contador. Bueno, si hay alguien que no sea contador, ojalá lo pudiera manifestar, ¿no?, bueno, pues vamos a iniciar con esta parte del comprobante y sin lugar a dudas tenemos que hablar de la historia del comprobante fiscal en México, no nada más en México, ya existe este comprobante fiscal en muchos otros eh, lugares de tanto Latinoamérica como Centroamérica, una de la adopción que tuvo el comprobante fiscal digital fue del país de Chile, replicamos mucho de lo que ya tenía Chile, después Colombia también en la Dian empieza con ello la SUNAT, en el caso del Perú, también ya inició. Costa Rica, por supuesto, que ahorita está emergiendo con este comprobante fiscal. De hecho, los eh, vendedores de software, de, de PAC, muchos están yéndose ahorita a Costa Rica, porque es un lugar donde pues empieza este comprobante fiscal digital. Y como siempre, bueno, pues los papás del norte somos los mexicanos. Los mexicanos regularmente hacemos las primeras pruebas para saber cómo nos funcionó o no nos funcionó. Y los demás países... Adoptan mucho de lo que nosotros hacemos. En el caso de Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá, no han adoptado como tal algo eh, que sea muy parecido al comprobante fiscal digital, sino a sus comprobantes que han manejado desde hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, pues cuál fue la intención en ese momento de adoptar el comprobante fiscal digital en el caso de México? Eh, por ahí recordará mi buen amigo José Antonio Soto Magallo, bien conocido como Pepe Soto, en uno de sus cursos estábamos cuando yo le mencionaba que el CFDI venía de Chile y eh, no me creía, en ese momento le mandamos un, un este, por ahí un inbox al entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, el cual nos empezó, nos empezó eh, en, en un curso que estaba dando él de nóminas o de CFDI de nóminas, si mal no recuerdo, nos empezó a decir en ese momento, todavía en funciones Aristóteles Núñez, que la intención del comprobante fiscal digital, pues traído a, traerlo a México era para que eh, se hiciera, se eficientara la devolución de impuestos para que se hiciera de forma más rápida y práctica, pues eh, la cuestión fiscal, para simplificar los sistemas, para obtener información de manera inmediata. Hasta cierto punto se lo creíamos, pero eh, pues bien sabemos que el comprobante fiscal nació con una intención de revisión, sin lugar a dudas. Para saber qué producto, en qué momento lo estás haciendo o que lo estás enajenando o estás prestando el servicio, en qué momento lo estás cobrando, de qué forma lo cobraste ya después con su complemento de pagos que salió en 2017. Ahorita vamos a ir repasando cada uno de los pasos que siguió el comprobante fiscal en México, pero si bien sabemos que la intención de, de, de, de, de en este caso, el servicio de administración tributaria no era eficientar la devolución de impuestos, sin lugar a dudas. Más bien, era revisar qué estaba haciendo cada uno de los contribuyentes con los comprobantes fiscales. ¿Para qué? Bueno, pues, de alguna forma, para poder fiscalizar de una manera mucho mejor, y hoy en día lo vamos a ver en esta Reforma 222 en la cual, perdón, 2022, 2022, no es porque estoy diciendo 2022, 2022, en la cual vamos a, a revisar que mucho de la atención del Servicio de Administración Tributaria a través de de eh, bien, ya inclusive del Código Fiscal de la Federación, porque lo han plasmado, pues es analizar cada una de esta información que le haces llegar, cuándo te pagaron, cómo te pagaron, cómo emitiste el comprobante fiscal. Hoy el uso del CFDI, recordemos que en años anteriores no era obligatorio, si te ponían gasto en general, pero era adquisición de mercancías, si te ponían en algún momento hasta para deducciones personales y lo mandabas de forma manual, podías ser válido aunque te hayan puesto el gasto en general, podías eh, mencionar que, bueno, pues no estaba ninguna disposición eh, fiscal. Lo más cercano eran las preguntas y respuestas que tenía el anexo 8 y en el cual mencionaba que, en este caso, el uso del CFDI pues no tenía relevancia ni tendría por qué cancelártelo la eh, persona que te emitió el comprobante. Entonces esto daba pie a que el uso del CFDI pues no le tuviéramos mucha importancia. Hoy cambia, hoy cambia en mucho el uso del CFDI porque es algo que ya plasmaron inclusive en Código Fiscal de la Federación y ya lo mencionan. Otro de los cambios que vamos a ver o próximos que seguramente estamos en puerta es en esta intención de emigrar del eh, CFDI 3.3 al 4.0. Si bien no hay información como tal verídica, todo es en oídas, en chismes o más bien lo que ha dejado también vislumbrar el Servicio de Administración Tributaria a través de los PACs, y de la información que se ha filtrado, esta intención de poner nuevos nodos que sin lugar a dudas, y esto hace mucha coherencia o tiene coherencia o tiene coherencia con los cambios que hizo al Código Fiscal de la Federación y también tiene mucha coherencia con el régimen simplificado de confianza. Hace unos días dimos este tema de régimen simplificado de confianza y nos queda claro que la autoridad, Va sobre el comprobante fiscal para determinar los ingresos y para determinar de una forma rápida eh, la contribución y el pago de la misma. Y si le estás mintiendo bien, pues por ahí te puede pegar. Otro de los cambios dentro del Código Fiscal de la Federación es que los bancos revelen aquella información en la cual un contribuyente tenga ingresos mayores a 15 mil pesos en el mes, en efectivo. Esto va a llevar a que manden una relación de contribuyentes que tienen este tipo de ingresos en efectivo, y bien, pues, eh, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, junto con los comprobantes fiscales, seguramente te estará filtrando para determinarte alguna carga tributaria. Recordemos que la intención del fisco, cuando sacó ese artículo 91 de la ley de impuesto sobre la renta, y quien no lo conozca es el de discrepancia fiscal, eh, ahí estaba plasmado la intención de aquello, ¿cómo te iba a cachar? Puede ser que los ingresos te me fueras, podría ser que alguien te pagara y no me declararas. Sin embargo, los errores de pagar con efectivo las tarjetas de crédito, las tarjetas este, eh, las tarjetas eh, de algún centro departamental, eh, llámese cualquier tipo de marca que te da crédito, eh, en ese tipo de movimientos, pagando deudas con ingreso que pareciera que no tuvieras, ahí te estaba filtrado y te decía, ok, estás cayendo en discrepancia fiscal y bueno, todo, todo un proceso que nos marca el artículo 91. Sin embargo, la autoridad se dio cuenta que esto le era pobre para poder filtrar, para poder analizar, para poder tener la información más rápida. Entonces, el comprobante fiscal digital nació como una fórmula para que el fisco pueda, de manera literal, en, en tiempo real, poder saber qué estás moviendo, cómo lo estás moviendo, a dónde lo estás moviendo, recordemos que hoy viene, y vamos a ver también parte de ello, la carta porte dentro de este CFDI, este complemento carta porte, ¿no? que se va a adherir al CFDI de traslado, o en su caso, al CFDI de ingresos, según corresponda. Entonces, como podemos ver... El comprobante fiscal digital hoy en día va a ser la herramienta ideal para que el fisco, no hoy en día, desde hace ya algunos años, para que el, el fisco te pueda, eh, sin lugar a dudas, fiscalizar de una manera mucho más rápida, mucho más correcta, y digo correcta porque bien sabemos que nos han llegado invitaciones donde los FDIs no me cuadran con lo que declaré, con los que emití. En el caso de las personas físicas, recordemos, estos son en el momento del cobro, pero hoy en día la herramienta del complemento de pagos puede ser muy buena, eh, muy buena solución para ese tipo de cosas y entonces te puedan filtrar. Pero vamos con la historia del comprobante fiscal en México para llegar hasta los cambios del comprobante fiscal eh, el día de hoy, en el 2022. Bien. Bien. Pues eh, recordemos que antes se hacía, como lo dije al principio, en un papel prácticamente, pedías los folios al servicio de adaptación tributaria, antes Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dabas un folio a esto que llamábamos factura o recibo de honorarios, hasta la fecha se sigue manejando entre nosotros ese lenguaje de decir, dame una factura o dame mi recibo de honorarios. Sin embargo, para términos de lo que hoy existe es comprobante fiscal digital expedido por Internet. Ya no existe la factura, ya no existe eh, el documento físico, el recibo de honorarios. Sin embargo, ¿esto qué nos permitía en el pasado? En el pasado nos permitía que si tal vez necesitábamos deducciones para otro año, en el caso de las personas morales, lo que hacían era expedir eh, comprobantes fiscales ya haciendo el cierre, es decir, Facturas después de haber hecho el cierre del 31 de diciembre del año que les correspondiera. Como lo hacía, le decían al contador, ¿sabes qué? Guárdate unos folios, guárdate 20. En caso de no utilizarlos, le ponías cancelado, cancelado, cancelado. Para la autoridad era muy complejo poder revisar estos movimientos porque tenía que hacer una auditoría, ¿no? literar, ir a la empresa, revisar documentos para saber si le estabas mintiendo o diciendo la verdad. Y aparte, en lo que llegaba la autoridad, pues te permitía para que tú fueras con un amigo, te expidiera unas facturas que a lo mejor él tenía folios pasados, te expidiera las facturas, te las diera y bien, recordemos que la prueba máxima pues era la factura y un pago. Y el pago inclusive, bueno, podía hacerse antes por cantidades de efectivo. Hoy en día hay restricciones con base en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, bueno, pues antes era muy sencillo el poder, eh, pues realmente tener deducciones, quienes ya eh, son contadores de muchos años sabrán que esto era facilísimo conseguir con algún amigo, un comprobante fiscal, pero no estoy hablando de esto que después llamaron como la compra y venta de facturas. no, ni tan siquiera estoy llegando a eso, sino simplemente eh, con facturas verdaderas de una persona que sí llevaba un negocio, te podía estar otorgando en papel. Otras otras otras personas que hacían esto eran los que eh, trasladan mercancía, los camioneros... Todas estas personas que se podían parar aquí en Querétaro, había un lugar muy famoso en donde te parabas y bien, pues podían darte eh, comprobantes fiscales, inclusive te decían cuántos quieren, eh, le te daban las facturas, te dan esto estos comprobantes, y tú llegabas, pues, a hacer tu relación de gastos y se acabó. Y se acabó porque podías comprobar que habías gastado con estos documentos en papel que era muy fácil de falsificar eran muy sencillos de falsificar y obviamente pues la legitimidad del documento no estaba no estaba contemplada por eh, ninguna eh, en este caso el servicio de administración tributaria no contaban con operación en tiempo real es decir eh, tenían o tendrían que venir a hacer una revisión para verdaderamente saber si estaba diciendo algo correcto o incorrecto y te habías hecho esos, esas facturas. Bueno, había estrategias para disminuir la base gravable del impuesto, entre otras muchas más que acabo de mencionar. Los que ya tienen experiencia, bueno, pues sabrán que esto era pan de cada día para nosotros. Ahora, llegó algo que es la tecnología de la información. La tecnología de la información, cada vez que fue ganando campos, eh, recordarán, y vuelvo a mencionar aquellos que ya llevan tiempo en esta, en esta área de la contabilidad, recordarán eh, sistemas como Lotus, ¿no? Sistemas como Lotus antes y mucho, mucho antes de que llegara Aspelcoy y de que llegara Compaq, de que llegara SAP, de que llegara ahora con GD Edwards, etcétera, antes de que llegaran todos estos programas. Bueno, pues lo hacía en la contabilidad, en un Lotus, después llegó por ahí una S-400, que era muy sencillo de manejar, y bueno, la, la tecnología de la información fue creciendo. En 1997, ya desde 1997, hubo una cierta, eh, o cierta, cierto organismo de empresas, sobre todo en Monterrey, bueno, estaban en Monterrey, que empezaron a hablar de la tecnología de la información y de poder un, tener un comprobante fiscal digital. Ya desde 1997 se escuchaba la parte del comprobante fiscal digital. No como lo conocemos ahorita, con muchas carencias en ese momento quien exponía el plan. Sin embargo, estaban viendo el futuro sin lugar a dudas desde 1997. Si bien no fue hasta 2012, 14, no, desde el 97 ya se empezaba a hablar del comprobante fiscal digital. Fue hasta el 2004 donde se aprueba eso que llamaron unos pequeños sellos bidimensionales que tenías que solicitar a la autoridad 200 folios y entonces te los daba. Primero empezaron para los grandes contribuyentes. Esto lo está viviendo o lo vivió el, hace, hace un año, hace dos años, el país de Colombia y ahorita lo está viviendo Costa Rica. Eh, cuando Pues todavía están en esta fase de prueba y entonces te dicen, ¿Sabes qué? Te doy algunos folios fiscales. O en este caso te dan 200 eh, folios que podías utilizar para sellos bidimensionales. Y bien, pues, ibas solicitando. No todos los contribuyentes tenían acceso a esto. Los pequeños contribuyentes seguían expidiendo la factura en papel y, bueno, el recibo de honorarios que conocíamos. Viene 2009 y viene 2011 con esa intención de cambios en el comprobante fiscal, hasta ahí se quedaba comprobante fiscal digital, no había la palabra expedido por internet, simplemente era comprobante fiscal digital. En el 2012 al 2013, las facturas en papel ya no iban a ser válidas, quienes tuvieron esta transición, bueno, pues supieron que en algún momento las facturas de papel ya no eh, eran válidas para términos del, del servicio de administración tributaria, existen solo dos medios de comprobación electrónicos, por medios propios o ya en su momento el comprobante fiscal digital. Para aquellos que tengan menos de 4 millones de pesos en ingresos, seguía siendo posible el uso de este sello bidimensional que ustedes recordarán casi para todo para personas físicas. Ahí las personas físicas todavía estuvieron. Era hasta cierto punto eh, falsificable este tipo de documentos, o fácil, fácil de eh, engañar a una persona, no se había consolidado como lo que hoy es el comprobante fiscal digital, es muy complejo que tú puedas eh, emitir un comprobante que sea falso, es prácticamente imposible, no eh, o lo que los comprobantes los puedas expedir con fechas anteriores, a 72 horas es prácticamente igual, imposible. Recordemos que nada más tenemos un lapso de 62 horas para poder expedir el comprobante. Y en 2014 desaparece el CFD por medios propios, eh, disminuirá el límite para emitir CCB, y bien, de 4 millones de pesos a 250 mil pesos. Aquí estaba la entrada ya del comprobante fiscal digital en su versión 3.2. La versión 3.2 entraría a partir del 2014-15 y es hasta el 2017 cuando entra en vigor el CFDI 3.3. Y bueno, pues esperamos que en el 2022 tengamos la versión del 4.0, que como bien comento, al final, en la segunda sesión, vamos a ver unos posibles, posibles cambios que puedan existir en el caso de la versión 4.0. El 1 de julio se realiza el cambio de CFDI 3.2 a la versión nueva 3.3, eh, incorporando grandes cambios como la estandarización de información a través de catálogos, ¿no? Esto que nos dio una, un dolor de cabeza para muchos, eh, manejar el catálogo de todos estos productos o servicios. Las nuevas reglas para validar la información y la obligación de informar cuando se reciben los pagos relacionados a una factura. Eso con el propósito de elevar la calidad de la información que recibe el SAT. Esto en 2017 llegó el complemento de pagos. Pero si ustedes recuerdan bien, yo de la única empresa que escuché que en ese momento empezó a emitir los complementos de pagos fue Telmex. De ahí en fuera no conocí o por lo menos no tengo conocimiento de alguna otra empresa que en 2017 que con la entrada del 3.3 también empezara a emitir los complementos de pagos. Creo que no, hasta el 2018 fue cuando llegó como tal el complemento de pagos, sin embargo tuvimos todavía muchas carencias y fue hasta el 2019 que empezó a tomar forma esto del complemento de pagos. Recordar que en el 2018 el buzón tributario se hace obligatorio para algunos contribuyentes, sobre todo para personas morales. Y entonces ya empieza la era de la digitalización. Una maquinaria que había creado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que bien... Felipe Calderón Hinojosa, yo creo, yo creo que vislumbró estas herramientas, sin embargo, bueno, pues ya no le tocó como tal. Fue hasta el al gobierno de Enrique Peña Nieto donde él empezó a eh, pues realizar este tipo de cambios y hoy en día quien está gozando de toda esta información, pues él es el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a dudas, le dejaron un Ferrari para que lo pueda manejar en cuestión de fiscalizar a los contribuyentes. Y veamos entonces CFDI 3.3 entra 2018 a 2019 se perfecciona inclusive con el eh, complemento de pagos y 2019 complemento de pagos cierra ciclo, es decir, para 2019 todas las empresas tenían al 100% ya la parte de complemento de pagos, fue un dolor de cabeza desde el 2017 ustedes recordarán, ya en sus capacitación ya daba eh, cursos de comprobantes fiscales digitales, en ese entonces eh, el maestro Zaragoza estaba con nosotros dando este tipo de cursos y recordarán, bueno, pues quienes estuvieron en ese, en esos ayeres, ¿no? Eh, esta parte del complemento de pago fue un dolor de cabeza para muchos contribuyentes, para muchas empresas, hasta que lograron cerrar el ciclo y desde mi perspectiva fue en el 2019 cuando, bueno, pues la autoridad ya lo toma en serio como tal.